En este caso vamos a hablar de los equipos de medida empleados para la medición de las distintas variables, tanto tensión como corriente y potencia. Mi nombre es Alexander Bueno, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. ¿Qué instrumentos podemos utilizar en la medición de variables eléctricas? Los principales son los multímetros, que es quizás el más conocido y el más utilizado a lo largo de distintas épocas en la medición eléctrica. Los multímetros pueden ser utilizados para medir tensión y corriente. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que los equipos multímetros deberían ser de valor efectivo verdadero o True RMS, debido a que estos consideran el contenido armónico de la señal que estamos midiendo. Antiguamente utilizábamos equipos analógicos básicamente en dos modalidades, hierro móvil o bobina móvil, el primero para medición de AC el segundo para medición de DC. Hoy en día con la difusión de la, de la electrónica la mayoría de los equipos de medición son digitales. Pero tenemos que tener en cuenta la precisión del equipo y que éste sea capaz de medir formas de onda distorsionadas. Es decir con contenido armónico. Por eso tenemos que tener muy presente la, la cantidad de dígitos, la precisión y que efectivamente el medidor sea de valor efectivo verdadero. En el caso de medición de corriente cuando utilizamos pinzas de medición debemos tener conciencia que estas pinzas no miden frecuencias menores a 3 Hz, es decir que el, el contenido de C en muy pocos instrumentos, salvo indicación del fabricante, no son apreciados por el instrumento. Otro instrumento que se utiliza generalmente para la visualización de formas de onda es el osciloscopio. Hoy en día la mayoría de los osciloscopios presentan accesorios para la medición de tensión y de corriente directamente. A diferencia de años anteriores donde teníamos que utilizar resistencias patrones para poder medir la corriente, hoy en día hay accesorios que nos permiten medir a través de efecto Hall la corriente directa a través de estos equipos. El equipo de osciloscopio es un equipo costoso y generalmente para la medición de calidad de servicio nosotros debemos que hacer registros de larga duración, es decir, registros de una semana cada 10 segundos esto implica, o cada minuto, esto implica que la capacidad de memoria de un osciloscopio que está diseñado para medir eh, variables transitorias no es el más adecuado. Para la medición de calidad de servicio existen lo que se conocen como analizadores de armónico o analizadores de calidad de servicio. Estos equipos están diseñados para mediciones de larga duración y tienen ya los accesorios necesarios para la medición de una vez de corrientes y tensiones trifásica. Generalmente estos analizadores calculan las series de Fourier de las distintas ondas y permiten obtener los principales valores que establecen la norma de calidad de servicios que ya hemos visto anteriormente. El problema está que estos medidores generalmente trabajan en el lado de tensión hasta los 1000 voltios y en el lado de corriente dependiendo del accesorio podemos estar trabajando entre 5, 50, 300 y 3000 amperios dependiendo la mordaza que tengamos para el aro específicamente del conductor. En muchas ocasiones el aro no tiene la capacidad para envolver todos los conductores que establecen una fase y es necesario la medición a través de transformadores de potencial o transformadores de corriente. O en el caso que estemos en puntos de común en el lado de alta tensión, la adecuación de estos valores de alta tensión a los valores de baja tensión. Entonces para la medición de corriente y tensión se utilizan lo que se conoce como TP, que es transformador de potencial, o TC, transformador de corriente. La función de transferencia entre el primario y el secundario de los TC y de los TP tiene que ser plana en el rango de medición. Es decir, si estamos midiendo contenido armónico, el transformador de medición debe tener una respuesta de frecuencia que permita la medición. Generalmente los transformadores de corriente tienen una respuesta de frecuencia para medición hasta 3 kHz, en el cual solo presenta una atenuación de 3 dB. Debemos tener en cuenta que en los tableros también las protecciones tienen equipos de medición asociados TC y TP, es muy importante que los TC de protección nunca sean utilizados para la medición de corriente debido a que estos están diseñados para medición de altos niveles de corriente sin el respeto con respecto a la fase relativa entre la tensión y la corriente, cosa que es muy importante para la medición de calidad de servicio para el cálculo de potencia. Es decir, nunca debemos utilizar un transformador de corriente o de potencial de protección para la medición. Debemos utilizar equipos diseñados para tal fin. Solo se deben utilizar TP inductivos para la medición de armónicos. Nunca se deben utilizar divisores capacitivos. Recordemos que el divisor capacitivo, a medida que aumenta la frecuencia, va bajando su impedancia. Eso implica que pueden cargar el circuito de medición. Los TP tienen una respuesta en frecuencia con singularidades que aplican a magnitudes de señal que pueden hacer mediciones erróneas. La respuesta del TP, al igual que la del TC, debe ser de 3 kHz. Recordemos que un transformador de corriente nunca debe ser dejado en circuito abierto, siempre debe permanecer en cortocircuito para evitar sobretensiones en sus terminales, mientras que el TP, al transformador de potencial, siempre debe permanecer en en circuito abierto si no se está utilizando y todos los equipos de conexión a un TP deben tener una impedancia de entrada superior a un mega ohm que generalmente está garantizada por los fabricantes para los distintos equipos de medición uno de los detalles cuando hacemos medición Obviamente es el medir el contenido armónico. En este ejemplo vamos a ver una tensión que tiene componente de C y contenido armónico de alta frecuencia tanto en tensión como en corriente. El valor efectivo se calcula como la raíz cuadrada del valor medio de tensión al cuadrado más la sumatoria del valor efectivo de cada una de las armónicas. Y la potencia se calcula como el producto de la tensión por la corriente como hemos visto para circuitos eléctricos. El factor de potencia sigue estando definido como el cociente entre el valor promedio de potencia instantánea entre la potencia aparente y el factor de distorsión armónica THD como el valor efectivo de la forma de onda total menos el valor efectivo de fundamental entre el valor efectivo de fundamental. El TDD se, se calcula de manera igual, pero lo la única diferencia es que se calcula contra el valor máximo de carga. Generalmente la norma establece que este valor máximo de carga debe ser el valor más alto de corriente en el circuito en un año de medición. Esto generalmente no se logra porque no tenemos los circuitos monitoreados a lo largo de 365 días. Entonces para una medición de calidad de servicio se va a utilizar el valor máximo de corriente realizado durante el periodo de medición. Mediciones de tensión. En baja tensión se puede realizar medidas directas de voltaje en las barras. Recordemos que los equipos normalmente están aislados hasta 1000 voltios pico, es decir, no los debemos de utilizar en instalaciones por encima de 600 voltios efectivos. En alta tensión se usan TP a fin de obtener las tensiones en bajo voltaje. Generalmente la salida estándar de los TP es 120 voltios. Y deben tener una respuesta de frecuencia de 3 kHz, es decir, a 60 Hz vamos a tener una buena representación hasta la armónica 50. No se deben utilizar transformadores capacitivos por el problema de carga de los circuitos. Mientras que en los transformadores de corriente se deben respetar de los límites o lo que se conoce como burden del transformador, que es la potencia que puede Suministrarle al equipo de medición. Generalmente cuando utilizamos equipos de medición electrónica, estos cargan muy poco a los, a los TC. Se debe medir la corriente en amperes y el porcentaje de valor es fundamental. Generalmente el valor estándar de salida de los transformadores de corriente es 5 amperes para máxima escala. Es importante medir la fase de cada armónico y esta debe mantenerse a lo largo de la medición. Es decir que los TC deben tener también una respuesta de frecuencia de 3 kHz y no deben tener una atenuación mayor a 3dB para esta frecuencia. En esta última lámina vamos a ver los esquemas de medición que se utilizan para sistemas monofásicos, trifásicos cuando tienen tres hilos o trifásicos cuando tenemos cuatro hilos. En el primer caso vamos a necesitar una medición de tensión y una medición de corriente. En el segundo caso generalmente se puede realizar con tres mediciones de tensión y las tres mediciones de corriente. O simplemente como no tenemos neutro basta con medir dos tensiones línea a línea y dos corrientes de línea ya que la otra se obtiene como la diferencia de las anteriores. En el caso que tengamos circuitos de cuatro hilos, no nos podemos ahorrar ninguna instrumentación. Es necesario tres instrumentos que midan tensión y corriente. Es decir, debemos monitorear las tres tensiones de fase con respecto a neutro y al menos las tres corrientes del circuito. El cuarto hilo o el neutro se puede obtener como la suma algebraica de las otras tres corrientes. Generalmente hay protecciones o equipos de medición que tienen el... Registro de la corriente de neutro. Este se puede utilizar o no se puede utilizar dependiendo de la marca y el fabricante. Para esto es necesario leer las recomendaciones que nos da el fabricante tanto para la instalación como para la medición del equipo. Ya que hay equipos que necesitan la, la colocación de las cuatro pinzas de corriente para su medición hay otros equipos u otros fabricantes que no la requieren. Con esto terminamos el módulo de mediciones.